La cafetería comenzó con el propósito de que nuestros visitantes tuvieran una bonita y gratificante opción para disfrutar de unas ricas bebidas y alimentos en su estadía en el 77. Las bebidas con las que contamos van desde nuestro tradicional, delicioso y muy conocido té de jengibre. También hay otras opciones de bebidas sin alcohol como un rico café latte, un cappuccino o algo más refrescante como una soda casera de frutos rojos o un ginger. Si vienes con ganas de algo un poco más fuerte, tenemos una variedad de coctelería artesanal que van desde un rico carajillo, nuestro café 77 con mezcal o algo con un toque más fresco como el exquisito jean 77 o jean de Moras. Todo esto lo puedes disfrutar antes o después de entrar a ver tu función de obra de teatro o si vienes a un stand-up, puedes pedir lo que más te guste durante tu función. Lo que queremos lograr en el Café del 77 es que te sientas en un ambiente cómodo y relajado que puedas disfrutar con tus acompañantes.